en este caso, datos agrupados. Así que, no siendo más, comencemos. Para ello, vamos al computador para que comencemos el desarrollo de estos temas. Tenemos lo siguiente. Recordemos nuestra tabla de datos que ya hemos llenado. Varia información en ella. Vamos a, primeramente a iniciar con lo que tiene que ver con los cuartiles. Los cuartiles es una medida en la cual, a través de una cantidad de datos, se analiza un porcentaje. En este caso, cuando hablamos de cuartil, estamos analizando un 25%. Entonces, cada tramo, si lo vemos así, sería, se puede partir, digamos, en cuatro tramos. De 25, 25 y 25 hasta llegar a un 100%. Entonces, ese cuartil es como una cuarta parte. Entonces, importante eso. Entonces, para ello, traigamos la ecuación que necesitamos para utilizar. Vamos a llamar entonces esta ecuación y la vamos a poner aquí para que la tengamos presente. Entonces, esta es la ecuación que necesitamos a la hora de desarrollar cuartiles para datos agrupados. Entonces, tenemos acá LI, no olviden que es el límite inferior, A es la amplitud y aquí vemos varias variables, KN sobre 4. Y miren que está de color rojo. ¿Qué quiere decir? Que es importante. Este K por N va a ser en lo que necesitamos para encontrar la parte del cuartil. Entonces vamos a tener muy en cuenta esto a la hora de desarrollar. F, F mayúscula, sería la frecuencia absoluta acumulada de un dato anterior y la frecuencia normal, la frecuencia absoluta. Entonces vamos a analizar primeramente esto. Aquí tenemos, dicen que el cuartil q vale 2. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con una k de 2. Ese valor que está al lado de q significa la constante k. Entonces vamos a poner aquí que esa constante k es 2. Primeramente, ¿qué debemos hacer? Debemos calcular esto que dice k por n dividido 4. Entonces vamos a llamarlo acá. k, sabemos que es, en este caso vale 2, porque estamos viendo que el cuartil es q2. ¿Por cuánto? Por n. n es la cantidad de datos que tenemos. En este caso serían 30. Y como la fórmula dice, se divide por 4. O sea, que vamos a dividir esto por 4. ¿Para qué es esto? Esto nos da una ubicación en la tabla de datos que tenemos. Entonces es importante primeramente hacer este cálculo. Y este valor nos da 15. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ubicarnos donde la frecuencia acumulada, no la absoluta sino absolutamente acumulada sea 15, estamos mirando Primero tenemos este valor 3, 14 no, ahora si vemos el de 22 aquí ya hemos pasado, ¿qué quiere decir? que entre 14 y 22 se encuentra el 15, quiere decir que este valor sí me interesa, o sea que vamos a estar ubicados por acá vamos a ponerle un colorcito acá amarillito como para tener una guía o sea que en esta parte de acá debemos trabajar esta es nuestra fila de interés. ¿Por qué? Porque al, al multiplicar k por n sobre 4 nos dio 15. Ahora sí, vamos a comenzar a hacer nuestros cálculos. Primeramente nos piden el límite inferior. El límite inferior corresponde en este caso a la fila, pero sería el primer valor. El límite inferior sería, si lo vemos bien, sería 18. O sea que vamos a trabajar en ese valor. Vamos a llamar acá. Esto va a ser igual... A 18, que es el límite inferior, más la amplitud. Recordemos qué amplitud tenemos acá. De 10 a 18, 18 a 26, vemos que siempre nuestra amplitud es 8. No olviden que la amplitud aquí es 8, entonces ponemos acá 8. Paréntesis. El valor de k por n dividido 4, en este caso vale 15, lo ponemos acá. Que lo calculamos o lo podemos llamar, no hay ningún problema, lo podríamos copiar de acá. Sería 8 por, vamos acá, 8 por 15, menos, mucho cuidado acá, la frecuencia absoluta. Pero miren que dice menos 1. Esto quiere decir que no es el 22, sino el anterior. Y en este caso, ¿cuál es nuestra frecuencia anterior? Vemos que es 14. Vamos a seleccionar ese valor. Ponemos paréntesis. Y no olvidemos que esto se divide. ¿Por quién? Por la frecuencia, entonces dividimos acá por la frecuencia correspondiente. En este caso, ¿quién es? No la acumulada, miren que es FI. Ahí no me está hablando del anterior, esto sería el valor que correspondería a esa fila que tenemos, que en este caso es 8. O sea que aquí ya tenemos todos nuestros datos y damos a, a calcular. ¿Qué quiere decir? Que el cuartil 2 Equivale a 19. Este es el valor que corresponde a nuestro cuartil 2. Entonces aquí ya hemos encontrado nuestro primer cuartil. Vamos a analizar entonces cómo haríamos para el cálculo de los deciles y también percentiles. Veamos entonces ahora cómo sería con los deciles. Ahora vamos a continuar con los deciles. Hemos encontrado ya nuestros cuartiles, pero vamos a hacerlo ahora con deciles. Entonces, para ello, traigamos la fórmula que necesitamos para hacerlo. Vamos a llamarla acá. Y no olviden, por favor, anotarla para que la tengan allí bien presente. Esta sería la fórmula que define los deciles. Entonces, tenemos acá... Límite inferior es muy parecida a la que hemos visto anteriormente. La diferencia es que acá tenemos k por n dividido 10. Entonces, aquí tiene que ser la parte del decil, 10. El cuartil, la otra vez, ha dividido 4. Entonces, ya sabemos que ahí va un, una relación. Entonces, primeramente, ¿qué vamos a hacer? Vemos de nuevo esa parte rojita, vamos a calcularla, K. Y el ejercicio aquí lo vamos a poner que es un decil 8. Entonces, vamos a llamar que esa K, en este caso, ese D de K vale 8. O sea, que vamos a trabajar con el decil 8. Sería K, que es 8, por la cantidad de datos que son 30 y lo vamos a dividir en este caso por 10. Este sería nuestro valor a trabajar. No olviden que aquí determinamos dónde debemos ubicarnos. Entonces 24. Vamos a mirar bien. 24, 14 no, 22. Aquí ya de 22 pasa a 26. O sea que aquí ya contiene el valor de 24. O sea que este sí es mi interés. Entonces vamos a ponerlo acá otro colorcito como para que lo diferenciemos. Y esto lo podemos quitar de una vez para que no nos enredemos. Tenemos este de acá. Y este también de acá. O sea que en este caso nos interesa el valor de 26. Entonces vamos a trabajar con esta fila. Entonces vamos a hacer los cálculos de nuevo. Primeramente el límite inferior. Vamos la fila y vemos que el límite inferior aquí... De esta fila corresponde al valor de 26. Entonces llamamos acá 26 más la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? No olvidemos que la amplitud es 8 por paréntesis y llamamos esto que dice acá. K por n sobre 10, que ya lo tenemos que es 24, menos la frecuencia absoluta. Pero la anterior, en este caso sería el valor de 22, porque es la anterior. Y lo dividimos por la frecuencia absoluta, pero no la, la normal, no la acumulada, que le corresponde, en este caso sería 4. Entonces, este valor es el que nos interesa para calcular el decil8. Y ahora le damos Enter, calculamos, vamos a organizar esto mejor, corramos aquí la coma. O sea que el decil 8 equivale a 30. Luego, ahorita que terminemos, les explicaré qué significa esta información de cuartil 2, de CIL 8 y percentil. Porque esto tiene una forma de análisis y es importante entenderlo. O sea que quédense hasta el final del video para que entiendan qué es cada cosa de cuartil, de CIL y percentil. Ahora vamos a continuar calculando el percentil. Vamos entonces a ese cálculo. Si te está gustando el video, ese es el momento para que aproveches y lo compartas para que otras personas también se beneficien de él. Y aprovecho para invitarte, si es la primera vez que visitas mi canal, que no dudes en suscribirte en la parte de baja del video y active la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos en el canal DANCE. Ahora, continuemos con la siguiente parte. Tenemos ahora, vamos a calcular los percentiles. Entonces, en este caso, vamos a hablar de lo siguiente. Entonces, es importante, vamos a traer la formulita que necesitamos, que en este caso sería la siguiente. Vamos a por acá. Esta sería la formulita de percentiles. Entonces, ya cuando hablamos de percentiles, estamos hablando de por 100. Entonces, miren que ya acá por N se divide por 100. Entonces, es importante eso. Entonces, vamos a hacer lo mismo. En este caso, estamos hablando de que el percentil es de 25 es importante acá, es de 25, entonces vamos a poner acá lo siguiente va a ser igual a que el K que en este caso es 25 por la cantidad de datos que en este caso son 30 y lo vamos a dividir por 100 en este caso nos da 7,5 7,5, entonces vamos a mirar dónde lo podemos ver, no estaría acá pero sí estaría en este, porque aquí ya lo acumula. En este caso, entre 3 y 14 se puede encontrar ese valor. Entonces, vamos a tomar esta fila para trabajar. Esta es nuestra guía. Vamos a trabajar sobre esa guía. Percentil. Entonces, en este caso, límite inferior ya va a ser, si vamos la fila, sería el valor de 10. Vamos a acá. Esto sería igual a 10, que es el valor del límite inferior, más... La amplitud, que ya sabemos que vale 8, por el valor de k por n sobre 100, que nos da este valor que tenemos acá, menos, importante aquí, la frecuencia absoluta anterior. Entonces Tenemos que es esta. Cerramos paréntesis. ¿Y qué hacemos? Dividimos por la frecuencia absoluta, pero no la acumulada. O sea, que sería la que corresponde a ese 14, que es... 11. Entonces damos acá. Y este sería el valor del percentil. Vamos a correr un poquito acá esto. Vamos a dejarlo como 13 o 13,3. Está bien, dejémoslo así. Ya aquí hemos encontrado el cuartil 2, decil 8 y percentil 25. Vamos a analizar qué es esto o qué me está diciendo esta información. Entonces veamos. ¿Cómo se podría analizar cada uno de estos valores? Analicemos esta información de los cuartiles, deciles y percentiles. Vamos, empecemos primeramente con los cuartiles. Voy a llamar esto Q. Cuartiles. Cuando hablemos de un cuartil, recordemos que eso se parte en cuatro partes. Quiere decir que van a haber un Q1... ¿no? Un Q2, un Q3 y un Q4. Es decir que cada uno de ellos equivale a un 25%. O sea que si lo miramos así, Q1 sería el 25%, Q2 sería el 50%, Q3 75% y Q4 por ende tendría que ser el 100%. Esto equivale la parte de los Q. Ahora, ¿qué pasa con los deciles? Entonces, como es 10, les daría un de 1, un de 2, un de 3, un de 4, un de 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué quiere decir? Que se está partiendo en 10 partes. Entonces, cada uno equivale como a un 10%. Entonces, si lo miramos así, entonces tendríamos... Eh, en este caso, tenemos cada uno equivale al 10%. Si digamos yo hiciera el D2, sería un 20, D3, 30, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, si vamos a un D8, como en nuestro ejercicio, eso equivaldría a un 80%. Y, por ejemplo, para el Q2, si lo vemos bien, esto equivaldría a un 50% para Q. Entonces, D se parte en 10 partes, 10 tramos. Ahora, ¿qué pasa con los percentiles? Los percentiles son partidos en 100%. Generalmente, uno trabaja ya en porcentajes más grandes. Entonces, podríamos trabajar como en un P25, un P50, un P75, un P100. Es decir, los porcentajes son mucho más grandes porque toma un valor mucho más elevado. Puede estar dentro del rango P40P, pero miren que los valores van a ser un poco más grandes. En nuestro caso trabajamos con un P25, es decir, un 25%. ¿sí? Pues cada uno va a, equivalir, va, va a equivaler a lo que tiene que ver con la parte de los porcentajes. Ahora, ¿qué es estas respuestas que nos dieron? Comencemos por la primera. Vamos a analizar este 19. Entonces, ¿Cómo analizaríamos esto? ¿Qué quiere decir esto? Nos dio 19. Como está hablando del Q2, quiere decir que el 25% de los datos... Acá es importante esto. Siempre vamos a decir que está por debajo. O menor o igual. El 25% de los datos es menor o igual que 19. Eso es lo que quiere decir. Que el 25% de los datos. Y si lo viéramos del otro lado, el 75% de los datos es mayor que 19. Ahora miremos el de 8. Ya sabemos que de 8 equivaldría, 8 por 10, 80, el 80% de los datos es menor o igual que, en este caso, 30, que es la respuesta que nos dio. Y por último, ¿cómo analizaremos el percentil? el 25% acá ya no lo definimos siempre de los datos es menor o igual que 13,2 bueno 13,3 según lo que tenemos acá estas son las maneras en las cuales se analiza la información entonces Aquí analizamos el cuartil, aquí analizamos el decil y por último analizamos el percentil. Entonces son diferentes maneras de analizar la información que tenemos, utilizando tramos o intervalos a través de una cantidad de datos que tenemos. De esta manera podemos dar por concluido esta parte de lo que tenía que ver con cuartiles,